Bueno, decía que estamos hoy aquí para pedir voluntad política. Voluntad política para solucionar los problemas estructurales de Osakidetza que además son anteriores a la pandemia. Eh, bueno, pues eh, pedimos voluntad política porque de ello depende que realmente se puedan solucionar esos problemas. Eh, pero bueno, pues desgraciadamente, eh, a pesar de que estamos pidiendo que se convierta en una prioridad para el Gobierno vasco, vemos que los pasos que se dan van en el sentido contrario. Eh, por una parte tenemos una inversión en relación con el producto interior Bruto que es eh, inferior a la, a la media europea y también a, a la media del Estado español. Vemos que la contratación de seguros privados no para de aumentar. En Vizcaya, por ejemplo, eh, uno de cada tres ciudadanos y ciudadanas tiene contratado un seguro privado y también vemos que estamos en cifras muy altas de inversión eh, para subcontratar seguros eh, perdón, servicios sanitarios. ¿no? Eh, por ejemplo, hoy teníamos el ejemplo de que en Guipúzcoa, la noticia era que el año pasado se destinaron 122 millones de euros a subcontratar servicios sanitarios que deberían ser públicos. Entre tanto, bueno, pues tenemos condiciones laborales precarias entre la plantilla, temporalidad que supera el 50%, sobrecarga de trabajo, pérdida de poder adquisitivo, etc. Y al mismo tiempo, bueno, pues la, el servicio que se ofrece a la ciudadanía también es cada vez más precario. Tenemos ejemplos de listas de espera, eh, el número de personas que están esperando una prueba diagnóstica se ha duplicado y también por otra parte, por ejemplo, la lista de espera quirúrgica ha aumentado un 36%. Entonces, bueno, pues la reivindicación de hoy es pedirle al Gobierno Vasco voluntad política eh, para que realmente se den pasos para solucionar los problemas que tenemos en la sanidad eh, pública, subrayar que hay que invertir más, que hay dinero, que estamos en récord de recaudación, eh, bueno, pues este año 2022 ha mantenido récords de recaudación y que lo único que necesitamos es voluntad política.